El día de hoy traigo para ustedes flores tropicales y es que como que ya me gustó esto de mostrar las flores tropicales ahorita en tiempos de verano. De hecho, de un comentario y luego muchos que me dejaron es que salió la idea de hacer esta transmisión. Quienes tienen tiempo siguiéndome saben que yo soy de la idea que las flores nos ayudan a traer las sensaciones del año al interior de nuestra vivienda. Y entonces al subir una imagen del arreglo floral que hicimos en la clase en vivo del viernes, alguien puso, me transporté a la playa. Y dije, claro, las flores tropicales nos transportan a la playa y en el verano, pues muchas veces tendemos a ir de vacaciones a la playa. Así es que voy a aprovechar para mostrarles algunas de las flores tropicales que existen y darles más sugerencias de diseños florales que podemos hacer con ellas. Ahorita es la oportunidad perfecta para traer las estaciones del año al interior de nuestra vivienda. Quienes están en Sudamérica, pues están en otoño. Es diferente, pero este video les puede servir para cuando llegue diciembre. Pero quienes estamos en el hemisferio norte, eh, nosotros en verano, por lo general, tendemos a tomar algunas vacaciones en la playa. Y ahorita que no podemos, es una oportunidad perfecta para poner flores tropicales en nuestra casa. Quieran o no, las flores nos evocan emociones nos hacen sentir, ese ratito que te des para verlas, respirar, suceden tantas cosas adentro de nosotros que nos brindan bienestar, nos hacen sentir bien, nos dan gasolina para seguir. Entonces yo los invito a que este verano las flores tropicales sean parte de su vida, que además son una opción ideal porque duran muchísimo y aguantan muy bien en, tema, en climas calientes. Hay más flores tropicales que las que yo tengo el día de hoy, pero vamos a comenzar con esto. Esto es a lo que yo tuve acceso aquí en Tijuana, donde yo me encuentro. Tengo Jean Jeffs, que me encantó, que muchas personas me dijeron que le llaman camarones. Cola de camarón. Cola de camarón, se me hizo padrísimo. También le llaman hawaianas. Tengo aves del paraíso, que la mayoría de las veces cuando las compramos vienen cerradas así como pueden ver aquí y esto es para no que no se maltraten en la transportada, tengo un video donde les muestro cómo abrirlas y los invito aquí abajo en la descripción del video, y sé, ya tengo varios links de videos que tengo donde hago arreglos tropicales, entonces, si quieren saber más de alguna de estas flores, pueden ver la descripción del video y entonces ahí les enseño en el de las del Paraíso cómo abrirlas. Estas me encantan y hay en amarillo, también hay en naranja. Miren qué linda. Eh, yo comercialmente las conocía como pin cushions, que en inglés es, la palabra es pin cushion que Es un alfiletero, porque si los ven, se si acuerdan los alfileteros de la época de las abuelitas, bueno de mi abuelita. Mm. ¿sí? Si hay alguien aquí muy joven, este, que su abuelita pueda ser como mi mamá, este, pues no, no tanto. Pero antes las abuelitas tenían todas unos alfileteros El que cojincito. tenían esta forma, como un cojincito lleno de alfileres. El nombre correcto es leucodendron como el nombre científico, y a mí me encantan. Estos que no son flores tropicales, pero están súper divertidos, que se llaman hairy balls, sé que en Sudamérica les llaman bolas de mono, están bien divertidas y van perfecto con las flores tropicales. Los anturios que bueno, son una belleza y hay de muchos colores. Las orquídeas, que yo el día de hoy tengo de estos dendrobios bombáis, y bueno, traje escabiosas y crasperias solamente porque tampoco son flores tropicales, o sea que son flores tropicales que crecen en climas tropicales tanto los cherry balls como los, las escabiosas y los, las crasperias crecen en el campo, no en el trópico pero combinan por sus texturas y hacen buen complemento a las flores tropicales, también tenemos bambús. Bueno, yo les llamo bambús, pero hay, pero, pues hay quienes les llaman carrizos y sugar canes. Este, me encantan, también se me hacen ideales para un arreglo tropical y con eso es con lo que vamos a empezar. Pero bueno, algo que voy a usar que igual ya ven que a mí me gusta flores tropicales con flores tropicales y flores de campo con flores de campo pero bueno a veces los accesorios que uso con las flores tropicales son para dar textura para dar movimiento y hoy voy a usar estos girasoles despetalados se les quita lo campirano del girasol cuando les quito los pétalos no y lo hago y lo dejo y lo dejo con el puro centro negro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le es que hice unos acates para decorar. Son meramente decorativos cuando les ponemos estos zapatitos. Y le voy a poner unos tallos de girasol únicamente para darle soporte. Para darle soporte. Voy a poner tres. Ok, también traje Hypericum. El Hypericum no es una flor este, tropical de café, es más bien como flor de campo. Pero la, me gusta la textura verde, la forma, las bolitas, el juego. La semana pasada alguien me preguntó que si el arreglo, tipo el que acabo de hacer, eh, que si era. ¿Un arreglo oriental o que si era un arreglo tropical? Y entonces, como le dije, no, no, no, no, no. Es un arreglo tropical. Si fuera un arreglo oriental, como de que ese estilo de diseño floral lleva, sigue una serie de reglas, de pasos, que en mi opinión es importante respetar. Si vas a hacer un arreglo siguiendo un estilo ya establecido, es importante respetar las reglas. Después de eso, tú puedes generar tus propios vestidos. Para mí, es un arreglo tropical que hice en base a la forma de las flores, pero no siguiendo los lineamientos del diseño asiático. Ok, ahí vamos. Y yo en realidad quise usar... El color me gusta, me gusta. Le voy a poner dos fingers en cada uno de los arreglos. Esto lo voy a guardar porque a veces me sirve tanto como para usarlo como tipo bambú en un arreglo que si nos alcanza el tiempo lo voy a usar, que es más, a este. Le voy a poner tallo. Va a ser para mí un arreglo de graduación. Bueno, este arreglo es un arreglo que me encanta. Esta base me, también me gusta mucho. La verdad, las bases rectangulares, miren, es una base angostita, altita, y para los arreglos tropicales, como que a mí me gusta que sean bases... Ah, ...más cuadradas que bases redondas. Acabo de cortarlos, por eso no los corté, pero miren miren lo que voy a hacer bueno voy a poner estos gingers altos que ahorita se me están moviendo y los voy a acomodar poco a poco y los voy a sostener con gingers más bajitos este tipo de arreglo siempre lo debes de hacer de frente pero yo lo hago de frente a ustedes cuando trabajamos directo al agua muchas veces tenemos que ir, pues sí, no tenemos la mecánica de la espuma floral pero precisamente por el calentamiento global y por todo lo que estamos viviendo es que es importante que no usemos espuma floral se me están moviendo las flores pero poco a poco yo le estoy dando soporte voy a aprovechar estos tallos que corté para darle más, para que todo quede más fijo y ahorita voy a decorar esos espacios con otras flores ¿qué voy a hacer? le voy a dar juego con estos tirasoles voy a rellenar Juego al cebollín bueno, y lo estoy atorando aquí mismo los tallos. Qué bonito, verdad? La verdad que sí. Yo solita les digo que sí. Sí quedaron bonitos los tres. Y si sí, muchos de ustedes podrán decir las flores tropicales no es algo con lo que yo normalmente acostumbro a diseñar. No me veo, pero pero sí me gusta diseñar con flores que evoquen algo, y hoy sentí, yo creo que varios episodios de verano los voy a estar haciendo con flores tropicales, por lo que les dije al inicio del programa, para mí es bien importante traer las estaciones del año al interior de nuestra casa, ahorita que estamos tanto tiempo en nuestra casa, más que nunca siento que es importante que tengamos cosas que nos saquen de lo normal. Si siempre tengo rosas, si siempre tengo lilis, dale la oportunidad a flores diferentes. Y si eres florista, si te dedicas a la venta de arreglos florales, es, es una buena estrategia de venta para con tus clientes. Invítelos a que conozcan nuevas flores y que se den la oportunidad de tener un arreglo tropical en su casa. Por ninguna razón, nada más por traer las estaciones del año, por traer la playa, por traer ese paraíso, ese oasis, al interior de la casa que es donde estamos la mayor parte del tiempo. Estas se llaman gingers, hawaianas, cola de camarón o... Algo del león, cabeza de león, carne de león. Bueno, al que te... decimos el otro nombre que nos acaban de compartir y le puse girasoles despetalados que aunque no son una flor tropical dan el efecto le dan un efecto y textura interesante mano de León mano de león. león mano de León tenemos este tipo de zacate que se llama Lily Grass y estas hojas que no me sé el nombre pero que están súper lindas me encantaron pero también puedes usar monsteras que son más comunes y tradicionales. Las enlusteras las encuentras en casi todas las tiendas que venden flores. Luego tenemos, en este chiquito tenemos eh, leucodendron Pincushion, tenemos Hypericum y tenemos más gingers. Por lo general, las flores tropicales sí son más caras, por eso yo también cuando hago los con flores tropicales o sea, un poco minimalistas, o sea, con poca flor y no muy recargados, aunque podrán pensar que este sistema es recargado, pero solamente tiene los ginger. Entonces, la flor tropical es más cara, tiende a durar más que las flores de campo, entonces creo que se, hay un contrapeso. Pues muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esta comunidad floral, muchas gracias por conectarse cada semana, por inspirarme a seguir abrazo. compartiendo, les mando un abrazo a distancia a todos y recuerden que estamos aquí para alegrar el mundo una flor a la vez. Muchas gracias.